Una Europa de las personas, no de los mercados. Todos los candidatos de la red Ciudadana Partido X ya han hecho algo extraordinario por los ciudadanos y además de manera generalmente gratuita, con mucho esfuerzo. Llevo toda la vida pidiendo democracia. No hay nadie en todo el país que tenga poder que no haya sido cómplice de esta gentuza y de este espolio. Nos hemos ido encontrando... Con, ...con gente que ha ido trabajando, que ha ido haciendo... ...que no se podía parar quieta y que sentía lo mismo que nosotros... ...y finalmente nos hemos encontrado con Falciani... ...en los últimos seis años de crisis... El 33% del Producto Interior Bruto Mundial se ha ido a paraísos fiscales. A todo el mundo que pueda estar interesado, en darle información de esto, porque no tenemos ni dinero, ni tenemos televisiones, ni tenemos medios de comunicación. La red ciudadana elabora un programa que considera que es el programa que se requiere, por una parte, para devolver la democracia al poder de la ciudadanía y, por otra parte, para salir de la crisis. La red pretende que la ciudadanía pase del estado de indignación, de protesta, de queja, de resistencia, por así decir, a otro plano en el que seamos los propios ciudadanos los, ciudadanos los que decidamos cómo se nos gobierna.